Y es primero, eh, se acuerdan que uno de, los, de las personas que uno respeta ya por su gran trayectoria como médico y también como, como ciudadano siempre preocupado por lo que pasa en la sociedad, y eso lo ha demostrado durante toda su larga vida de historia médica y de historia de ciudadanos, es el señor, el doctor José Joaquín Puey Herrera, que la, advierte que deberíamos de de ser bien cauto y mantener a raya esta situación de la pandemia hasta que aparezca la gran esperanza que es la vacunación contra este virus. Para así eliminarlo de la fase, de la, no eliminar la fase de la tira, por lo menos de quitarle el mote de pandemia, de la gran contaminación, porque todos sabemos que nuestro eh, amado COVID quedará como un proceso infeccioso viral eh, se, eh, que va a tener sus, sus altas y sus bajas, pero eh, con la venia de estas vacunas eh, podría convertirse en, en una, un proceso viral una gripe estacionaria. Y a llamar al país a seguir haciendo las acciones. Ya él le, le hizo una predicción y no se le hizo caso eh, hace unos dos o tres meses y no le hicimos caso. Por eso que hago la... la la acentuación de, de, de lo que acaba de decir Pollo Herrera para que así las autoridades no no bajen la guardia no no desvíen el, el asunto y nos pongamos en esto eh, para así minimizar el proceso y la, y la infección y la infectación de las personas de, con este virus o sea que me parece muy atinado su advertencia el día de hoy a las autoridades competentes de salud de que debemos seguir trabajando hombro con hombro la cooperación de la ciudadanía o hacer que la ciudadanía coopere, ya que existen métodos legales donde podemos hacer que cumplan con las normas que eh, emanan de los ministerios y de la OPS y la OMS para el control de esta eh, terrible enfermedad que está afectando al mundo entero. Así es que le digo a las autoridades que es bueno escuchar y hacer de ese hacerse eco de estas declaraciones de un científico, de una de las personas más preparadas y que conoce muy bien a esta la trayectoria y la de este de este virus que afecta el mundo entero. Así es que esa es nuestra primera intervención de el día de hoy. Así es, Así es. Eh, mi comentario Sergio, eh, va en otro orden y yo debo recordar que nosotros en múltiples ocasiones en estos, eh, qué sé yo, 12, 13, 14 días que lleva el gobierno de Luis Sabinader en un proceso de estructuración de lo que es el tren gubernamental porque ni siquiera todavía eh, puede decir, se puede decir que está eh, eh, estructurado completamente y es en, en el sentido de que nosotros hemos dicho que el gobierno, el mismo Luis Abinader, no puede pues, darse el lujo de permitir que a tan, tem, tan temprano pues se hagan ruidos. Pues ha sido imposible eh, lograr impedir esos ruidos. Y el más reciente que podemos mencionar, y es el asunto del nombramiento que se hizo del joven dirigente del PRM, Wellington Anoff, al frente del Instituto Nacional de Agua Potable, y Napa. ¿Y qué es lo que ha creado el ruido? Y es el asunto de que según las normas, la ley eh, que creó el Instituto Nacional de Agua Potable pues establece de que quien debe dirigir los trabajos de esa institución debe ser un ingeniero civil. Más sin embargo, el dirigente del PRM, Wellington Hanoff, es abogado. Y tú dirías, bueno, eh, para tú ser gerente de, o encargado de una institución, no tiene que ser, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública no tiene que ser un médico, lo que tiene que ser un buen gerente, pero en este caso, en este caso de manera específica, la ley te lo establece que debe ser un ingeniero civil, ¿Qué es lo que ha llamado la atención y es que se, eh, se tenga que reformar ley eh, eh, de manera esta rápida y acelerada para, una ley. Para que Wellington Arnold pueda ser encargado de INAPE y tal vez esto no ha sido lo que ha lo que ha hecho el ruido, o más bien, ciertamente esto es lo que ha hecho el ruido. Ahora, hay otras cosas que hay que hacer en INAPA para que esto pueda funcionar eh, de manera como debe ser. Lamentablemente eso pasa a un segundo plano porque lo que se ha int interpretado, y de hecho es así, es el hecho de que en este momento se reforme esa ley para que entonces Wellington Arnold pueda ser encargado de INAPA en la República Dominicana. Y eso ha creado no sé, mucho mucha incomodidad y reacciones en diversos sectores de la sociedad dominicana, el hecho que se haga este tipo de acciones. Yo creo que eso dice mucho y creo que es muy temprano para que el, para que el presidente Luis Abinader pues permita que se haga este tipo de ruido, tal vez porque no, no ha llegado... La información correcta o, o lo, han, lo han cogido, verdad, de manera sorpresiva, porque ese es uno, lo de Wellington. Hay otros eh, ruidos que se han creado, tal vez eh, por, por, eh, por hacer a tiempo, informaciones que han llegado, Sergio y amigos televidentes, eh, que han permitido la reacción. Pero, por ejemplo, decíamos nosotros el pasado jueves, viernes, creo que era el asunto de del plan social de la presidencia que se denunció. De que se habían eh, llevado el disco duro Sin embargo, posteriormente a esa información Salió la ex encargada del plan social Iri Guava, Donde eh, eh, salió al frente a decir qué fue lo que pasó Y ahí están las informaciones O sea, que se hizo un ruido Tal vez sin necesidad Primero sin investigar Así como también el, el, hay otros casos, otros casos, que hoy lo refleja la prensa, son unos 8 o 10 casos que han causado ruido a este gobierno de Luis Abinader, del cual él no puede darse el lujo, porque yo debo reiterar, eh, se han creado grandes expectativas en torno a lo que ha sido la estructuración de este gobierno de Luis Abinader, donde se espera de que ciertamente cuando arranque... Pues puedan verse los resultados de manera eh, positiva. Y esa expectativa y esa esperanza que se ha creado, pues yo entiendo que bajo ninguna circunstancia se puede perder. Porque recuerden que lo último que perdemos es la esperanza. Sergio Romero y amigos televidentes. Eso es así. Yo creo que Vamos. no debe de, de dejarse llevar o quizás, eh, no sé decirte, tanto tiempo en la, en la en espera que tan desesperado. <risa>